Estos últimos años estamos viviendo el, el incremento de uso de toallitas húmedas de un solo uso. Está claro que es, una, es un uso de que nos da mucha comodidad, pero también tenemos que ver otros, otros aspectos de eso. Y En primer lugar, decir que el mal uso de echar y verter las toallitas en los inodoros, en el váter, lo que está creando es un problema de salud medioambiental y también de, de obstrucción de las redes de saneamiento de las ciudades y de los pueblos. Tenemos que ser conscientes. De, de, de, del uso que hacemos de, de nuestra cotidianidad. Y por eso hemos presentado una moción a la Comisión de Medio Ambiente para el uso de las toallitas de húmedas de un solo uso. Con esta moción pedimos tres cosas. La primera, que solo sean comercializables, aquellas toallitas húmedas que sean 100% hidrosolubles y biodegradables. La segunda, que las que se comercialicen vengan correctamente etiquetadas y señalizadas, informando de que no deben ser lanzadas al inodoro para que no lleguen a los mares. Y la tercera, una campaña de sensibilización a la población para hacernos conscientes de que las toallitas húmedas nunca deben acojarse al inodoro, para que no colapsen las cañerías y para que no lleguen a los mares, a los ríos, a los acantilados, para que no contaminen nuestro mundo.